Bueno pues es martes y llega la hora de abrir el consultorio del Doctor Amor Aquí en Radio Futuro con Juan Bustamante López Con que esta facilidad que nos permiten las ondas de radio nos vamos a trasladar a Huelva Así que le vamos a dar ya la bienvenida, muy buenos días Juan, bienvenido una semana más Buenos días, muchas gracias, qué tal andamos por ahí por paradas bueno, pues de momento, más o menos la cosa controlada. De momento. Bueno, hay que quedarse en casa con la estufita, con la tableta de chocolate al lado, sin <ríe> moverse, que se está mejor. Bueno, pues estaremos haremos caso. Tableta de chocolate que no falte, ¿no? Sí, total. Si sí. al paso que vamos creo que va a haber poco verano, así que no pasa nada. aprovecharon Venga, vamos aprovechando. Bueno, Juan, hoy hablamos de las pruebas de que le importas a alguien, ¿no? Sí, este, esta semana he leído este tema que la verdad que hace tiempo le andaba dando vueltas pero mira, eh, creo que es el momento de hablar de él y es bueno y efectivamente, vamos a, voy a contar seis puntos fundamentales de las, esas pruebas que te hace, o mejor dicho que te muestra esa persona cuando le importas o le gustas de verdad de verdad, estés con ella o la estés conociendo uh -huh. eh, y por supuesto eso va a servir para también todo lo contrario, para ver cómo lo que no, lo, o sea, que si no lo hace, que realmente no le importa nada, por mucho que te diga. Entonces vamos a empezar, Primera primer punto sería una persona que, ya, como siempre digo, ¿eh? ambos sentidos, sí, una sí. persona que se acuerda de tus cosas, sería el primer punto. Por ejemplo, estás con alguien o estás conociendo a alguien y le comentas algo eh, y a los tres días pues, te dice, oye, ¿no tenías que ir a, a tal sitio a poner unos papeles? Y dices tú, ah, pues mira, sí, es verdad. Y dices, oye, pues mira, la persona que está pendiente de mí y de mis cosas. En el buen sentido, ¿eh? No pendiente sí, sí, de, ti, sí. de obsesionado contigo. Eso es, sería el primer punto y es importante. Eso demuestra que efectivamente a esa persona le importa, ¿no? Por eso, porque se está acordando de tus cosas, está pendiente de tus cosas. Exactamente. Y eso es que, síntoma claro de que piensa en ti, ¿no? Pero como bien, sería, sí, como, bien sí dice, dice. como bien dice Juan, que se acuerda, pero en sentido positivo, no en sentido de que te estás controlando. Exactamente, es que por eso digo, eh, eh, se acuerda de ti, pero mm, de buenas, no de malas Exactamente. Eh, De mala es una persona, como tú dices, que te esté controlando, que esté todo el día pendiente a lo que haces Y que no te deja respirar, evidentemente eso no es una persona que le gusta Es una persona que no está moviendo la cabeza, más bien Se Entonces, preocupa, mejor dicho, ¿no? ¿El cómo? Se preocupa, ¿no Juan? Sí, exacto, exacto. Se, se, preocupa, se preocupa por ti. Eso es lo que iba a hablar ahora, que es, mira, ya sí. estamos con el segundo punto que es ese. Una eh, persona eso. que se preocupa por ti. Eh, exacto. Se preocupa por ti en todos los sentidos. Por ejemplo, una prueba que, que a mí me ha pasado en otras ocasiones, de que una persona que se ha preocupado por mí es cuando tú, por ejemplo, vas a ver a alguien que vive lejos, en otro sitio, en la sierra, por ejemplo, y tú vives a 50 kilómetros, 60 kilómetros, ...y tú coges el coche, entonces vas para allá... pasas el día con esa persona y cuando te vuelves... ...esa persona te dice algo así como... ...ten cuidado por el camino, como si fuera tu mami... ...ten cuidado por el camino, no corras... ...cuando llegues me mandas un mensaje... ...entonces son detalles de... ...oye, esta persona... Eh, ...pues quiere que o sea quiere que yo llegue bien... ...se preocupa de que yo esté bien... ...y se preocupa de que yo... ...pues he llegado y no me ha pasado nada, ¿no? ...entonces eso es importante también ...una persona eso, que se preocupa de ti... ...que una persona que le importa... ...y una persona que te dice esas cosas... ...porque realmente lo que quieres es eso... ...que estás bien, ¿no? También punto importante, es verdad... ...que se preocupen... ...en forma, como siempre como decían, decimos... ...a lo largo del programa... ...en forma positiva... No, siempre, claro, desde claro... ...la preocupación, o sea, la persona... ...la otra persona te tiene que demostrar... ...que le importas, pero que le importas... ...de buenas maneras... O sea, ...no que le importas de las malas... ...que de las malas es que está obsesionada... ...que es una persona que te controla... ...que es una persona tóxica... ...que es una persona mala... ...eso no es preocuparse... Uh -huh. ...eso es más bien amargarte... Eso. Todo lo contrario... ...o sea, que tenga buena intención... ...como se suele decir... ...y que sobre todo sea real... ...lo que estás haciendo... ...ese sería el segundo punto... ...el tercero sería... ...una persona que te llama... ...o te escribe... Eh, ...esto que parece una tontería... ...oye pues si hay una persona... ...con la que estás... ...o estás conociendo... ...y apenas te escribe... Uh -huh. ...o nunca te llama hombre, ¿qué quieres que te diga? Pero nos está demostrando que mucho interés no tiene. Y esa excusa tan mala y famosa de... Como me ha pasado en otras ocasiones... De que no te escribe durante todo el día a esa persona... Y pasa un día entero y no te pone nada... Eh, y dices, no, este ayer estuve muy liado muy liada. Y es claro, 24 horas en el día... Y no has tenido 10 segundos que se tardan en poner un hola... En todo el día es imposible. Eso es mentira. Además, todo el mundo lo hemos comentado alguna vez, ya sabemos que todo el mundo cuando nos acostamos siempre cogemos el móvil antes de acostarnos, porque sí. estamos en el, de, <risa> de... en el momento ese de, digamos que estamos ya más libres de todo lo que tenemos que hacer, y un poco así por aburrimiento, y bueno, voy a coger el móvil y un vistazo te pones a mirar Facebook, tu Facebook WhatsApp, no sé cuánto, y entonces ahí, todo, yo creo que el 99% de, de la gente lo hace y entonces cuando te dicen, no, es que ayer no pude, ¿sabes? estuve muy liado o muy liada mentira, ayer no me escribiste porque no te dio la gana entonces ahí demuestra todo lo contrario, que no le importas, que no tiene ningún interés y que desde luego pues no quiere ni estar contigo o ni siquiera conocerte. Entonces eh, eso, si no hace nada de eso ni llamarte ni escribirte, pues ya te puede decir misa de que le gusta o de que quiere conocerte, que es mentira. Otro de los puntos, sí. eh, sería ya el cuarto, eh, es cuando te acompaña la persona que estamos conociendo. Y que se preocupa de venir con nosotros o que nos ofrece el acompañarnos. Por ejemplo, mañana tengo que ir a, a comprar al a supermercado porque me faltan algunas cosas. Y si te dice, si quieres, voy contigo. Pues dices... ah, pues mira, pues vale. O tienes que ir a yo que sé... a otra cosa, a lo que sea. Pero si se te ofrece y te dice que si quieres, voy o si quieres, te acompaño. Ahora, si le dices, tengo que ir a esto, tengo que ir a lo otro y nunca te dice nada de acompañarte pues parece ser que no, no le importa mucho o no tiene muchas ganas de pasar rato contigo, ¿no? Uh -huh. A ver, tampoco tiene que ir a todo. Sí, pero tampoco, por lo menos un interés, ¿no? De vez en cuando, ¿no, Juan? Claro, hombre, tampoco se trata de que se si dice oye, que voy a hacerme la cera. Mm, venga, botan a un paño, ¿qué vas a ver? ¿Cómo me está quitando los pelos? Hombre, tampoco, ¿no? O sea, hay cosas que se entienden que no. Pero pero bueno, que, que se vea eso, que tiene ganas de estar de pasar tiempo contigo. ...y de empezar tiempo contigo es eso, es decir, oye, pues a ver, no voy a ir a todo... ...pero sí algunas cosas me ofrezco para acompañarte si tú quieres... ...entonces esa otra prueba clara de que esa persona quiere verte... ...quiere estar contigo y quiere pasar un rato contigo... ...el quinto punto sería en una persona que busca alternativas... ...o sea, le dices, oye, nos tomamos algo mañana y te dice... ...no, mañana es que no puedo porque tengo que ir al seguro del coche a solucionar algo... Esto también me ha pasado muchas veces Si te dice eso Pero no te ofrece una alternativa sí. Es que evidentemente No, te importa, no le importa si ni te quiere ver Porque si te dice Mañana tengo que ir al seguro de coche Y ahí se queda todo eh, No tiene ganas de verte Ahora si te dice No, no puedo porque mañana tengo que ir al seguro de coche Pero el miércoles lo tengo libre Si quieres nos vemos por la mañana uh -huh. Ahí ya te está demostrando Que sí, que realmente le importa Y que tiene ganas de verte ¿Por qué? Porque ha buscado... Eso, una alternativa para verte. Ha dicho, mañana no puedo, pero el miércoles sí. Entonces, si no te ofrece eso, una solución, pues no te quiere ver. Y si no te quiere ver, no le importas. Es que no hay más. Y sí. la última el último punto sería pues una persona parecida a lo que he dicho, que saca tiempo para ti. Es decir, yo es que mañana trabajo todo el día, ¿vale?, pero te dije bueno, trabajo todo el día, pero mira, cuando salga a trabajar, si quieres, nos vemos un ratito y nos tomamos algo. Oye, pues, me está haciendo por verte, en el sentido de que está trabajando, pero antes de que acabe el día, aunque sean 20 minutos, nos vamos a ver. Y has hecho por verme. Pues está claro, ¿no? Una persona que también te está demostrando, te está demostrando interés y que le importa. Y eso también lo hace mucha gente, es todo lo contrario, que es, ¿no? Es que mañana trabajo. Bueno, si vas a trabajar todos los días, entonces, ¿cuándo nos vemos? Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, que son importantes. ¿eh? Pues la verdad es que sí. Y como bien decía, si no te muestra estos seis puntos que hemos hablado, pues nos vamos a lo contrario, ¿no? No, claro, le, es que no si le importa, si le ponemos, le interesa. Claro, si lo ponemos ahora en todo lo que he dicho, eh, al contrario es que se ve claramente. O sea, una persona que no se acuerda de tus cosas... Una persona que no se preocupa por ti, una persona que no te llama ni te escribe, una persona que no te acompaña, una persona que nunca busca alternativas para verte y una persona que no saca tiempo. Se ve clarísimamente con cualquiera de estas cosas, incluso con una sola de ellas, que no le importa. Entonces yo siempre le digo a la gente, mmm, señores, vamos a quedarnos con lo que la persona hace, no con lo que dice. que todo el mundo ya sabemos que lo pone todo muy bonito en Facebook, en WhatsApp, sí. pero de lo que hacen a lo que dicen, después hay muchas diferencias. Bueno, pues estos son los puntos, eh, pruebas eh, de que le importas a alguien. Vamos a recordarlo, Juan, así brevemente. Ya resumido. Pues eh, las pruebas más claras. Una persona que se acuerda de tus cosas y cuando tú le comentas algo se queda con ello y, y te lo comenta. En eh, buen sentido siempre. Sí, sí, sí. Una persona que se preocupa por ti, que cuando vas a algún sitio, vas a visitarles, a lo que sea, te dice... Es que cuando llegue o te, o te escribe esa persona, y te dice, has llegado ya, estás en casa, todo bien. Una persona que te llama o te escribe, esas excusas de no he tenido tiempo, no he podido, no valen para nada. Es una clara mentira. y a mí, Además, es una de las cosas que más me molestan, que me intenten tomar por tonto cuando me dicen, no he podido, en todo el día. Mentira. Una persona que te acompaña, que se ofrece acompañarte a cosas tuyas, ya digo todas, ¿no? Una persona que busca alternativas, que cuando no puede quedar dar un día... ...te propone otro... ...incluso con fecha... ...y hasta ahora si hace falta... ...y una persona que saca tiempo para ti... ...una persona que... Mmm, ...tiene una vida a lo mejor ocupada... ...pero dice... ...vale, tengo que hacer esto... ...pero... Mmm, ...este ratito voy a estar con él o con ella... ...con todo esto... ...si es una persona que le importas... ...que le preocupas... ...o que le gustas de verdad... ...y si no cumple nada de esto... ni una sola de las cosas... Eh, o una sola de ellas, ya te puedo decir lo que quiera que es mentira. Bueno, pues estos son los consejos de nuestro amigo el doctor Amor, las pruebas que, de que le importas a alguien en estos seis puntos que nos ha analizado hoy. Así que Juan, muchísimas gracias como cada semana por acompañarnos, por estar este ratito tan agradable en las ondas de Radio Futuro. Pues gracias a vosotros y ya sabéis, mucho cuidado que se está poniendo una cosa complicada con el virus. ¿eh? Bueno, pues cuidadito también por ahí. Y la semana que viene nos volvemos a oír a través del 107.2 de la FM o de rtvfuturo.com. Depende de dónde lo sintonicemos. Pues Muy bien, pues allí estaremos. Eh, que tengáis una buena semana y un abrazo para todos. Pues un abrazo y feliz semana también para ti, Juan. Igualmente.